Perfecto. Vamos, sí, así, <risa> el audio, bueno, la arteterapia es eh, la forma más fácil quizás de definirlo o más cercana que podría tener alguien es, es como una psicoterapia ¿no? o sea, la psicoterapia tradicional que todo el mundo se imagina frente a un psicoterapeuta, digamos pero en este caso eh, es una psicoterapia de mediación artística es decir, entre el terapeuta y la persona no lo, lo único que corre no es la palabra o la narración de, de, de lo que cada uno le pasa en la vida, ¿no? sino que lo, que lo que se transmite y lo que comunica puede ser un medio artístico, cualquiera. Eh, puede ser la danza, puede ser el teatro, puede ser la escritura, la música, eh, el arte plástico, puede ser cualquier tipo de, de, de medio artístico que permita un proceso creativo que, que haga de vehículo de esa comunicación y de esa, bueno, de esa psicoterapia. Así que esa creo que es la forma más fácil de definirla, es una psicoterapia de mediación artística. Es un campo que es eh, muy nuevo y que está acá en Argentina muy abierto porque todavía no está legislado. ¿Qué quiere decir? No hay licencia de arte terapeuta. Eh, acá cualquier persona que, que quiere decir que hace arte terapia puede hacerlo y nadie le puede hacer un juicio, básicamente. Entonces... este en otros países sí, ya está avanzado y uno tiene que tener matrícula, licencia, una formación mínima. Eh, así que acá en Argentina sí, quizás soy de los pocos arteterapeutas que hizo una formación tan, tan completa. Al, al haberla hecho afuera, digamos, eh, yo tengo más de 1200 horas de entrenamiento y eso es algo que quizás acá es muy difícil de encontrar. Eh, y como médico sí, es más difícil todavía. Este de hecho que estén practicando hoy por hoy eh, arte, médicos que estén practicando arteterapia debe haber cinco en Argentina Bueno, como me decías recién, apenas terminé el colegio empecé a estudiar psicología eh, hice un año entero y durante el estudio digamos, de psicología me topé con una materia que se llamaba neurociencias y en neurociencias me interiorizaron un poco en lo que era el funcionamiento del cerebro y ahí me di cuenta que la parte física, por decirlo así, como yo lo veía en ese momento una parte, ¿no? eh, era muy importante para, para determinar lo que hacemos, ¿no? lo que sentimos y bueno, y me di cuenta que si yo quería aprender de eso tenía que estudiar medicina y que si quería estudiar medicina tenía que estar ya mismo, porque es larguísima entonces me cambié y bueno no, mi carrera de grado es, terminó siendo medicina. Este, me cambié y, y, y nunca hice. No, pero estoy en equipos donde se ejerce. Este, de alguna manera, siendo médico, me, me tomé el trabajo de seguir en los equipos médicos y complementar el trabajo médico tradicional con el arte terapia. Que eso sí es algo que me interesa mucho, que no existe en la Argentina. Este, es muy importante complementar los tratamientos médicos tradicionales eh, porque muchas veces hay, una, hay aspectos del acompañamiento de las personas en procesos de salud o enfermedad que no contemplan. De hecho, es, es, creo que es una epidemia el hecho de que las personas no estén a gusto con los sistemas de, de salud. Este, generalmente no, no se sienten observados, no, no sienten que las no atienden sin tiempo, que hay aspectos emocionales o de su vida de cotidiana que, que, que no encuentran cabida. Este, del otro lado, los médicos también no encuentran tiempo para abordar esta, estas cuestiones. Y el arte terapia y otras disciplinas nuevas eh, dan un poco de respuesta a esas necesidades que las personas eh, atravesando un proceso de salud o enfermedad difícil eh, necesitan. Este, así que no trabajo con eh, yo con la medicina tradicional, no prescribo remedios ni opero a nadie, pero sí como médico trabajo con este, equipos médicos mediante la arte terapia. Sí, este, últimamente me, me encuentro mucho diciendo que, que, bueno, yo me formé como técnico y me tuve que encontrar aprendiendo a hacer comunicación, este, marketing, administración, cosas que no, yo no, no estudié y que las tuve que aprender para emprender. Eh, porque, digamos, me, me gestiono a mí mismo, soy un profesional independiente y bueno, ahora resulta que quizás algunas instituciones me han contratado o me contratan part-time, pero el que tuvo que hacer toda la gestión de sí mismo, como profesional, fui yo. Y me lo encontré haciéndolo. No era un plan que yo tenía y no tenía ningún tipo de formación. Así que en eso me considero emprendedor, me siento identificado con el espíritu emprendedor en ese sentido. Lo que yo hacía, por lo menos en mi ámbito, no existía y lo tuve que buscar, lo y lo, cuando lo encontré tuve que trabajar mucho para poder llevarlo a la práctica. tengo este es un caso muy cercano, es pues un muy amigo Mike Shui, lo entrevistaron, es artista, comediante, amigo mío, este, hoy es muy famoso, todo el mundo lo conoce, pero bueno, yo lo conozco desde que no es famoso, este, y bueno, puedo atestiguar la, la el talento y la pasión que tiene por, por emprender es otra persona que también se, se emprendió a sí misma. Este, hay como categorías creo, de emprendimiento, ¿no? hay gente que emprende empresas o emprende proyectos y hay personas que se tienen que emprender a sí mismas, ¿no? cuando, cuando la persona es el servicio o la persona es el producto, este, yo lo admiro mucho a él en ese sentido, me parece que, que se supo emprender de una manera extraordinaria, con, un, con mucho talento y con mucha perseverancia e inteligencia, o sea, eso también es un, es un messi en ese sentido, es, es talento a la manija pero dedicación a la manija también. Yo iría con el arte, sí, este, es, es el combustible de mi día a día, este, es lo que a mí de alguna manera me apasiona hacer y me, me llena de energía. Creo que la parte más médica y de acompañamiento surge porque bueno, estamos en una sociedad que lo necesita, estamos en una sociedad que, que, bueno, que tiene sus, sus problemas, sus falencias, sus dificultades y creo que también fue mi manera de, de, de no renunciar, de no encerrarme conmigo mismo. Digamos, yo podría estar bien solo dedicándome a lo artístico, o con mi familia, mis amigos, mi grupo de artistas conocidos, pero creo que, que decidí comunicarme con el otro que no conozco, con, con la sociedad, con el afuera. Este, bueno, también o más a través de la medicina.